Un investigador de la fundación SCP se sienta en una mesa dentro de una celda de contención estándar. A menudo estos son lugares peligrosos, especialmente cuando el SCP que se supone que debes estudiar es uno que no puedes ver. El investigador está tomando notas, inseguro de lo que sucederá exactamente a continuación. Puede oír los sonidos de los cuchillos raspando detrás, de la carne chisporroteando y quemándose por el calor intenso. Se prepara cuando una ráfaga de calor golpea la parte posterior de su cabeza, como si hubiera estallado una bola de fuego. Un objeto flota en el aire y se posa frente a él en la mesa. Es un plato de comida, y se ve deliciosa. Puede que te sorprenda saber que no existe una regla de que la Fundación SCP deba ocuparse exclusivamente de criaturas violentas y feroces. No todos los SCP mantenidos en contención comparten la misma malevolencia y desprecio por la humanidad que SCP-682, o la amenaza de acabar con el mundo planteada por personas como SCP-2317. Algunos, tal vez no muchos, pero algunos, son benignos e incluso pueden parecer amigables hacia el exterior. Pero aún estarías corriendo un gran riesgo al asumir que todo lo que contiene la fundación SCP es completamente inofensivo. Tal es el caso de SCP-5031. Según los procedimientos de contención de la fundación, este cuasi-humanoide, lo que significa que parece tener algunas características vagamente humanas, se mantiene en una celda hermética que el personal de la fundación revisa regularmente cada dos semanas. SCP-5031 no necesita nutrición regular o interacciones regulares por parte del personal. El truco con SCP-5031 es que no te coma, ya que, aunque no necesita comida, le gusta cazar y consumir todo lo que encuentra, ya sea humano o de cualquier otro tipo. Evitar ser devorado es bastante difícil con las criaturas que realmente se pueden ver, pero como tantas otras criaturas que la fundación mantiene contenidas, SCP-5031 ha desarrollado un mecanismo de defensa casi perfecto, que es que cuando se observa, literalmente dejará de existir. Algunos podrían optar por referirse a esto como un bloqueo cuántico. Sin embargo, vale la pena señalar que los rastros dejados por SCP-5031 aún permanecen observables cuando la criatura ha desaparecido temporalmente. Por ejemplo, los rastros de sangre y marcas de arañazos que dejó SCP-5031 todavía existen cuando el propio SCP no lo hace. Naturalmente, esto dificulta tanto evitar a la criatura como capturarla con cámaras. Sin embargo, cuando cesa la existencia de SCP-5031, todavía proyecta una sombra. A partir de esto, los investigadores han podido determinar varios de los rasgos físicos de la criatura. Basado en su silueta, se ha deducido que SCP-5031 levita alrededor de medio metro sobre el nivel del suelo. Luce una cabeza anormalmente pequeña y sin cuello sobre un torso alargado, de aproximadamente 1,9 metros de largo, con tres juegos de brazos delgados que se ramifican hacia afuera. Usando estos brazos y su cuerpo suelto, SCP-5031 se bajará para cazar a cualquier humano o animal que se acerque a él, y usará la cola en forma de hoja para cortar su comida. Quizás la faceta más interesante de SCP-5031, más allá de sus capacidades defensivas y aparentes atributos físicos, son la serie de nueve pruebas realizadas por el investigador senior Stanley Hoxtable. Consternado por las condiciones en las que se mantenía la criatura, Huxtable asumió el papel de supervisor de CCMP para SCP-5031. Habiéndose vuelto cada vez más frustrado y empático hacia la criatura, escuchando sus gritos desde el interior de su unidad de contención de hierro, Huxtable ideó una serie de pruebas para introducir a SCP-5031 a varios estímulos diferentes como una forma de comprender mejor a la criatura, y, con suerte, mantenerla contenida en una forma que no parecía causar tanto sufrimiento. Vale la pena recordar que la Fundación SCP no tiene como misión ser crueles en el desempeño de sus deberes para proteger a la normalidad, y muchos de los investigadores y el personal son tan capaces de sentir empatía por las criaturas como tú lo harías por un animal callejero en un refugio. La primera de las pruebas de Huxtable involucró la instalación de altavoces en la celda de SCP-5031, a través de los cuales se reprodujeron una variedad de diferentes piezas de música ambiental y popular para ver si tenían algún efecto en la reducción del estrés de la criatura. Al juzgar los niveles de estrés de SCP-5031 en función de cuánto gritó en comparación con lo normal, Huxtable pudo determinar la mejor manera de usar la música para calmar a la criatura. SCP-5031 parecía transmitir niveles más altos de estrés al escuchar los ambientes bosque matutino, gruta profunda, y Paraíso Marino, así como lo mejor de la banda de rock británica de finales de los 60 Jethro Tull. Sin embargo, lo mejor de Mozart, Enya, Keys y Ben Folds produjeron resultados drásticamente diferentes, disminuyendo el estrés aparente de SCP-5031. Después de esta prueba, el investigador Senior Huxtable compiló una lista de reproducción con la música favorita de SCP-5031. Con el tiempo, los efectos reductores del estrés de la música en 5031 parecieron disminuir, pero mantener la lista de reproducción aleatoria parecía mantener a la criatura consistentemente más tranquila que antes. La siguiente prueba involucró la introducción de objetos inanimados en el recinto de SCP-5031 para monitorear sus reacciones y cómo se vieron afectados sus niveles de estrés. Cuando se arrojó una pelota de béisbol al recinto, SCP-5031 cortó inmediatamente la pelota en dos con su cola en un movimiento rápido. Un resultado similar ocurrió cuando los investigadores arrojaron a la criatura una pelota de baloncesto, que rápidamente fue perforada y cortada por la cola de 5031. Sus niveles de estrés parecieron disminuir primero cuando a la criatura se le ofreció una bola de boliche, que rodó alrededor del recinto y luego golpeó contra una segunda bola. Sin embargo, cuando una de las bolas se astilló y no pudo rodar correctamente, el estrés de SCP-5031 aumentó drásticamente hasta que se le ofreció un reemplazo. El investigador Huxtable notó que SCP-5031 parecía poseer un nivel similar de habilidades motoras a un pequeño niño humano promedio, con reacciones emocionales explosivas similares. A continuación, cuando se le dio la opción de elegir entre dos fuentes de alimentos en los extremos opuestos de su recinto, SCP-5031 pareció gravitar hacia alimentos de mayor calidad, notablemente favoreciendo pollos asados por sobre cadáveres de animales. Incluso eligió esta opción en lugar de un pollo vivo, usando su cola para cortar su comida en porciones más manejables del tamaño de un bocado, en lugar de rasgar la carne con las manos o los dientes como muchos de sus compañeros SCP. El investigador Huxtable registró estos hallazgos y destacó que, aunque SCP-5031 no necesitaba comer para sobrevivir, proporcionar a la criatura comida de mejor calidad reducía increíblemente su estrés. El investigador senior Huxtable luego intentó probar la coexistencia de SCP-5031 con otros sujetos vivos, asegurándose que cada vez la criatura hubiera sido alimentada adecuadamente para evitar incidentes indecorosos. Primero se introdujo un pollo vivo. SCP-5031 hizo rodar su bola de boliche a alta velocidad hacia el pollo, aumentando tanto su nivel de estrés como el del pollo, y matando inadvertidamente al pobre pollo en el proceso. Cuando se introdujo un segundo pollo, SCP-5031 hizo rodar suavemente una pelota de baloncesto hacia él, pero dejó de interactuar después de que el pollo clocara por ser golpeado por la pelota. Lo siguiente en ser introducido en el recinto fue un miembro del personal de clase D con los ojos vendados, que recibió instrucciones de sentarse y rodar la pelota de baloncesto hacia SCP-5031. Después de hacerlo durante varios minutos, la criatura comenzó a acercarse al sujeto, a quien se le indicó que se quitara la venda de los ojos para detener la existencia de la criatura y evitar incidentes potencialmente mortales. Finalmente, el investigador Huxtable hizo que otro Clase-D participara en un juego de captura con SCP-5031 mientras le daba la espalda a la criatura. Esta prueba procedió con éxito, y el investigador Senior Huxtable comentó cómo estaban mejorando las habilidades motoras de SCP-5031, aunque gradualmente y con un suave estímulo a través de las pruebas de Huxtable, la criatura estaba aprendiendo. La siguiente prueba, enfocada en enseñar símbolos lingüísticos a SCP-5031, utilizó pantallas LCD y botones conectados a un dispensador de alimentos. Una pantalla mostraba una imagen de una roca, y la otra una imagen de un pollo asado. Después de un breve sondeo, SCP-5031 rápidamente pudo entender que presionar el botón debajo de la pantalla correcta dispensaría un pollo rostizado para que se lo comiera. Más tarde la criatura pudo adaptarse cuando, al día siguiente, se intercambiaron las pantallas y los materiales dispensados y luego se configuraron para intercambiarse a intervalos aleatorios. Cuando se introdujeron estaciones de dispensación de rocas adicionales, esta vez mostrando la palabra roca en lugar de una imagen, SCP-5031 pudo determinar qué estación dispensaba pollo, a través de un proceso de eliminación. Cada vez que se intercambiaban las funciones y las pantallas, SCP-5031 encontraría cualquiera que mostrara la palabra pollo para recibir su comida. La fase final de esta prueba presentó a SCP-5031 con una sola estación, mostrando la palabra pollo pero con un botón que permanecería inactivo a menos que la criatura deletreara la misma palabra con una colección de bloques con letras que se le proporcionó. Después de cierta confusión y frustración inicial sobre por qué el botón no dispensaba comida cuando se presionaba, SCP-5031 pudo ensamblar la palabra correctamente, no solo activando el botón y dispensando comida, sino probándole al investigador Huxtable que la criatura era capaz de aprender lenguaje. Huxtable continuó probando a la criatura animándola a deletrear palabras usando bloques con letras como método de comunicación. Al aumentar el vocabulario de SCP-5031 y la cantidad de interacción humana que recibió, el investigador principal Huxtable observó que SCP-5031 estaba aprendiendo gradualmente a cantar, aunque no verbalmente, así como a hacer malabarismos con sus seis manos e incluso comunicaba sus propias preferencias alimenticias y platos favoritos. Más tarde se introdujo otro clase de D-52125 en el recinto de SCP-5031 para ayudar con más pruebas. A través de las instrucciones de D-52125, la criatura rápidamente aprendió a dibujar con crayones y creó obras de arte que se representaban a sí misma, a su nuevo amigo D-52125, al investigador Huxtable, un gato y un pollo asado. Sin embargo, el nuevo lado creativo de SCP-5031 no se detuvo allí, ya que la criatura aprendió rápidamente a tocar chopsticks en solo dos días una vez que se introdujo un piano en el recinto. SCP-5031 incluso logró comenzar a crear sus propias composiciones originales, aunque ciertamente eran bastante crudas. A continuación se colocó un especiero dentro de la celda de la criatura, y D-52125 demostró cómo sazonar carne. Esto resultó ser el nuevo pasatiempo favorito de SCP-5031, ya que pasó los siguientes tres días experimentando con diferentes combinaciones de alimentos y especias, y usaba sus bloques de letras para solicitar más, más, más ajo en polvo. Curiosamente la criatura solo creaba obras de arte o música cuando D-52125 estaba presente, pero parecía disfrutar plenamente de experimentar con la comida cuando se la dejaba sola. Tras este desarrollo, el investigador Senior Huxtable ideó una nueva prueba para SCP-5031. Proporcionando a la criatura utensilios de cocina y usando a D-52125 para demostrar, se le mostró a 5031 cómo preparar una variedad de platos diferentes, desde hamburguesas y tacos hasta carne mongola, bistec, sopa de almejas y profiteroles. Además de una pequeña reacción alérgica al maní, esta octava prueba reveló que SCP-5031 es un chef fenomenal. Posee habilidades culinarias mucho más allá de la persona promedio. La criatura abrazó con rapidez y entusiasmo sus nuevos talentos, inventando sus propias recetas nuevas. Y D-52125 incluso se ofreció como voluntario para ser el primero en probar los platos de 5031. Fue poco después de esta prueba que SCP-5031 pronunció su primera palabra. Y no debería ser sorpresa que esta primera palabra fue Sal. Naturalmente, el investigador principal Huxtable estaba muy orgulloso del progreso que la criatura había logrado. La prueba final casi parecía ser para lo que nació la criatura. En el transcurso de dos meses, SCP-5031 recibió la tarea de crear una comida completa de tres platos, que luego se serviría al personal de la Fundación para el Día de Acción de Gracias. 5031 no solo estuvo a la altura de la tarea, sino que superó todas las expectativas del investigador Huxtable, creando una comida que incluso Gordon Ramsay tendría dificultades para encontrarle fallas. La criatura creó un primer plato que consistió en sopa miso de patata dulce sazonada con cúrcuma. Luego vino un hermoso pato confitado glaseado lujosamente con sidra de manzana y cubierto generosamente con compota de arándanos dulces combinado con ñoquis de calabaza servido sobre un lecho de col rizada sazonada con sal de trufa. El gran final de la exquisita comida fue el postre que consistió en pastel de yuca condimentado complementado con el mejor helado de vainilla francés y un jarabe de arce y avellana y SCP-5031 no se detuvo allí. La criatura también debutó con una de sus composiciones musicales originales para complementar la comida que había creado. Mientras el personal disfrutaba de la comida, SCP-5031 interpretó en vivo desde su recinto el conmovedor concierto para piano para seis manos, con una respuesta abrumadoramente positiva, no solo del investigador Senior Huxtable, sino de todo el personal de la fundación. Como un final apropiado para la historia de la criatura, Huxtable informó que, durante el banquete de acción de gracias que había creado, los niveles de estrés de SCP-5031 se redujeron por completo. Se presentaron para aprobación nuevas medidas de contención más amables, que mantendrían a 5031 más seguro pero también mucho más satisfecho. Quizás a algunos de ustedes les resultará refrescante saber que SCP-5031 no es simplemente otro monstruo malicioso y malévolo que la fundación debe mantener bajo llave para la seguridad del mundo. En cambio, SCP-5031 es una criatura gentil, aunque un poco aterradora al principio, que solo requiere una guía cuidadosa y considerada en lugar de una jaula de hierro frío y guardias armados las 24 horas. A través de las pruebas, el investigador principal Stanley Hoxtable y sus compañeros de personal de la fundación no solo pudieron ayudar a la criatura a desarrollarse, sino que también encontraron lo que la hace funcionar, y no solo con el propósito de contenerlo. En cambio, se espera que la creatividad y talento de SCP-5031 para las obras maestras culinarias y musicales puedan continuar prosperando y creciendo, bajo la orgullosa mirada del investigador Hoxtable. Ahora, para algo de los archivos más aterradores de la fundación SCP, echa un vistazo a SCP-096, el chico tímido, o SCP-106, el viejo.